Y puntos eh, demasiado, demasiado complicados. El primero era con relación al, al balance un poco de los actos que hemos estado haciendo durante eh, entre estas dos asambleas, ¿no? entre la última asamblea y esta, que han sido fundamentalmente la campaña que hicimos con el jefe de policía, el tema de la, de, bueno, la, la campaña en Tilson y las, las eh, tribunas que se sacaron, los artículos que se sacaron al, al respecto. Eh, valorar esto pues en principio desde luego la campaña de Chainsaw no ha salido demasiado bien, ha habido, no ha llegado a 500 firmas, las que hemos conseguido con eso y bueno lo otro pues por lo menos eh, hemos, hemos puesto un poco la patita ahí ¿no? y hemos planteado el, el, la, la situación que, que nos venía ahora ¿no? después también en una tribuna que hice yo que en otro punto que es el de balance de, de ley Mordaza también lo metimos un poco a ver qué iba a pasar ahora con la llegada de este hombre, además de lo que ya se podía observar que había pasado en la, eh, en la evolución esta de la aplicación de ley Mordaza. La del Ateneo yo creo que no salió bien, esa sí ha salido ha salido muy bien, de hecho, eh, bueno, me imagino que todos estáis informados, no, no, no hay mucho que decir, ¿no? pero, pero de hecho la, la Junta Directiva se, se retractó, vamos, pues planteó no volver a hacer ningún acto con, con este grupo, en el Ateneo, aunque por lo visto no se hizo en orden del día, con claro. lo cual no quedó constancia eh, no, no, no pudieron dejarlo en acta no figura como un acuerdo no, de acta, pero me no imagino que sí, en, figura, etcétera, etcétera, claro, que sí figura como algo que se hizo en, en, sí. en como y -sí Preguntas sí. o lo que sea ¿no? pero, eh, vamos a ver si, lo, si dentro de un año o ocho meses no tenemos no volvemos problema. otra vez, bueno, habrá que estar atentos pero bueno, yo creo que eso sí, sí salió bastante bien y luego se han hecho dos, eh, dos eh, actos aquí, eh, englobados un poco en la idea que teníamos de iniciar, vamos, de, de ir eh, planteando cuestiones con relación a la desobediencia civil. Uno de ellos fue el acto de Gamonal, que fue un, un sábado por la mañana y tuvimos bastante poca gente. Yo creo que sí que deberíamos, por lo menos la gente de la Asamblea, cuando hay una cuestión de estas, hacer un esfuerzo para venir porque... Eh, queda el acto bastante, sobre todo si te traes a gente de Burgos eh, que viene aquí a hacer esfuerzo, eh, realmente bueno pues es un poco desolador que haya poca gente en el acto. ¿no? Para mí el acto estuvo muy bien, tuvimos eh, ocasión de, de discutir con, con las tres personas que vinieron, que además eran bastante variadas, ¿no? eh, y, y bueno, yo creo que el acto como tal salió salió muy bien. Y luego el, eh, la presentación esta que hicimos eh, el martes, ¿no? martes, el martes 13, del libro este de Soberester, que también vino uno de los, eh, de los... del colectivo que hizo la traducción realmente del libro, porque el libro es de un autor francés. Y, y bueno, también estuvo bien eh, una, una, un enfoque un enfoque que se centra más bien en los, las formas de, de actuación no violentas, más bien minoritarias, ¿no? ese tipo de acciones que muchas veces vemos por ahí, ¿no? de, de tratar de encadenarse a un lugar o de, de, de hacer presión de esa manera. ¿no? Bueno, pues no estuvo mal y, y han sido las cuatro cosas que más o menos en las que hemos participado entre, entre asambleas. No sé si queréis eh, plantear algo con relación a ello, algunos de los que estuvisteis o... Hizo o de los que no estuvisteis, queréis más información, ¿no? Vale, pues si no pasamos entonces al punto 2, que era el balance... Del... Bueno, si no luego lo, lo pasamos a varios, eh, yo quería comentar un poco que el tema de, de la desobediencia, ¿no? Que que nos lo tenemos que plantear ya como, como que las acciones, o una buena parte de las acciones nuestras, aparte de, de lo que es todo el trabajo por lo que nacimos, por, la, por las libertades y por la. contra la ley mordaza, que bueno que, la, que, la, lo, que nos, lo que nos queda ahora de, de manera de, de, de hacer y de, y de luchar es a, a, a, con la desobediencia y. Que tenemos que utilizarla como herramienta y hacer cosas, y desobedecer y provocar, y, porque, bueno, ya las, eh, aunque sigue, creo, hombre, y si las manifestaciones siguen teniendo su, su valor, pero ya son herramientas que, que digamos, que son poco, poco efectivas. Ni, ni el voto en las actuales circunstancias de, de cómo está montado el sistema ni las huelgas para el que tiene trabajo también pues, por cómo están montadas las cosas y las manifestaciones pues bueno, da, llegan a lo que llegan y van a lo que van entonces eh, los siguientes pasos tendrían que ser pues eso, desobediencia y, y en su momento dentro de la desobediencia ocupación y boicot entonces irlo teniendo en cuenta en nuestros movimientos yo, a ver, yo creo que la, la desobediencia, bueno, no sé si es el momento ahora, pero, quiero decir, las, las acciones de desobediencia políticamente yo las veo o bien como el, el resultado de precisamente una gran movilización social que precisamente por su gran, su gran entidad se plantea ya la desobediencia, es decir, son los pasos previos a, a cualquier movimiento muy conflictivo o... ¿sí? en el cual se impugna, se está impugnando globalmente mucho de lo que hay entonces socialmente empieza la desobediencia a esto ¿no? y luego las otras cuestiones precisamente en un momento que yo no tampoco entiendo que sea de reflujo pero que, pero bueno, que, que hay movilización y yo creo que hay movimiento lo que pasa es que está en, las acciones de desobediencia creo, deben estar vinculadas a, a momentos a, a, tienen que estar estudiadas una por una, tienen que tener un perfil perfectamente claro es decir si, si los de la PA o nosotros apoyando a los de la PA decidimos ocupar un edificio, bueno, pues, pues será por, por A, B, C, D, H en relación el con sobran, eso, tal, ¿no? Sobran sí. motivos. Ya, bueno, pero el sobran motivos. Y claro que hay que prepararlo. Precisamente es porque, que. Perdona. Sí. Eh, bueno, no, no puedo. No interrumpir no estoy interrumpiendo, la... perdón, sí. perdón. No, y además no tiene sentido que hagamos de lo, vamos. no Lo pero que, no que quiero decir es que, bueno, que, que a mí me parece que el. O sea, que, que yo no, no me planteo el asunto de que estemos. Precisamente porque estemos en un momento de que no se consigue más o que hay poca movilización, tenemos que dar un salto, Yo eh, de... no, creo que la desobediencia tiene que ver con algo concreto, con una movilización concreta, con cuestiones en este momento. Hombre, sí. Sí, yo, yo sí quería hacer un poco de balance de las cosas que hemos hecho porque también son dan un poco de... de de visión o dar una visión de lo que, de lo que hay en estos momentos ¿no? no solamente aquí sino en otros <coughs> sitios y un poco de enfocar por dónde vamos y son <coughs> las proyecciones que tenemos en la ciudad con, con artículos o con, o con propuestas y tal tienen bastante eco, quiero decir que la, la asamblea sólida en cuanto tiene una autoridad ya consolidada en la ciudad pues, es decir, que lo que decimos se escucha es decir, se escucha y se... Y se y se tiene, se tiene en cuenta, yo creo que eso es importante. Vemos que claro, el reflujo de los propios movimientos lleva a que las, los actos que hacemos tengan poca gente, eso es una cuestión bastante generalizada, pero igual tenemos que meditar más qué es lo que hacemos, porque claro, son demasiado minoritarios y entonces tenemos que hacer actos que efectivamente sean más, más potentes, ¿no? es decir, darle más vueltas. ¿no? cosas. Y tres, hay una cuestión que se está produciendo en todo el Estado con la ley Mordaza y creo que es una debilidad de los propios movimientos, antirrepresión, en lo que nosotros sí hicimos una apuesta muy fuerte que no, que no, no, no, no, no, no, no se cogió, que era la coordinación de, los distintos, de las distintas asambleas que hay en todo el Estado. O sea, es decir, cada, cada asamblea está jugando de una manera, intentando solventar algunos problemas. Esa es atomización por una parte de la respuesta, pero luego la atomización de cómo, de cómo están actuando. La, la ley Mordaza la están aplicando, y los datos que tú comentabas son muy reveladores, la están aplicando individualmente a muchísima gente, pero están poniendo una pila de multas por desobediencia a la autoridad de tres pares de cojones es decir, y como las, las multas son individualizadas 300 euros que te casca como pises una acera que ellos te digan que no la pisas te ponen 300 euros resistencia a la autoridad de tomar por culo entonces claro, el problema es que eso también bueno pues genera poca respuesta o sea nosotros no estamos coordinados ¿no? a nivel del estado tampoco con lo cual tampoco tenemos grandes campañas las campañas son por Alfón, que ahora sí está viendo una campaña fuerte para intentar sacarle de la cárcel o boda ¿no? que en la campaña de Alfon igual teníamos que, que empezar a seguirla un poco más pero lo otro lo que es la ley mordaza se está manifestando fundamentalmente en una pila de multas pero vamos impresionante ¿no? pues, Quiero decir que las acciones de la ley Mordaza van a tener que ir encaminadas también, yo creo que por la coordinación, que eso es importante, porque sí o sí sería mucho mejor dar una respuesta coordinada a nivel del Estado, pero también cómo ellos están actuando. Sí, bueno, son dos cosas un poco lo que estabais planteando. Eh, por empezar un poco por la última, por lo que estaba planteando Mar. Yo creo que efectivamente... Eh, esa es una guerra ya perdida creo que, que ir más allá de la coordinación de lo que ha hecho, por ejemplo, No Somos Delito o lo que se intentó con el tema de amnistía social que ya han sido dos intentos por ahí hay que pensar que esto no va a ser más es decir la, eh, la, No Somos Delito está aglutinando en este momento a la mayor parte de organizaciones eh, antirrepresivas, etcétera a nivel del Estado, está en el, en el estado pero No Somos Delito en Madrid como tal, actúa independientemente de lo que esté pasando en los en, en, la, en, la, en distintos lugares y actúa, lanza cosas que, que, le, que los demás seguimos, o, o no se sigue más en Madrid, o de, de la manera que sea. Entonces yo creo que por ahí, pues, no sé si tenemos algo ya que, que avanzar, o sea, que desde aquí hay poca cosa que, que hacer a ese nivel, ¿no? Lo de las campañas que haya a nivel del Estado. Pues con relación al fondo, si sale lo del abuelo, si, o lo que haya de los casos Pandora que están saliendo, etc. sale sábado, sábado. mañana, pasado por la mañana en manifestación de recogidos y por la tarde sale, sale. Pero de la misma manera no han, no han hecho nada para que movilizaran en el resto de los territorios, con lo cual no sabemos nada más. Y con relación al tema de desobediencia. Eh, bueno, en eh, la discusión que salió el otro día, lo que sí se, se planteaban eran varias cuestiones. Claro, lo que estabas planteando tú, ¿no, Chuchi? Decías, eh, claro, que, que, que es lo, son los movimientos los que salen. Bueno, incluso cuando son los movimientos, yo creo que los actos de desobediencia siempre son un poco... O sea, siempre tienen que ra recaer un poco sobre algunos elementos del movimiento. O sea, por pensar en el tema del mob o por pensar en las, las fórmulas eh, feministas, en todas siempre hay, o sea, hay grupo que se autoinculpa o los que eh, declaran objetores o los que no sé qué no. Eh, esta, esta gente lo que planteaba era acciones que ya les hemos, ya hemos visto, ¿no? que por ejemplo utiliza pues, pues estos los de ecologistas en acción, ¿no? Subirse a una torre y no sé qué y colgar una pancarta que efectivamente son muy poca gente quien lo hace y está ropada por un movimiento detrás y tal, un poco que lo lo lleva, entonces un poco si, si, si ensayamos acciones de ese estilo tenemos que tener en cuenta eso, es decir que, que es, eh, hay una parte minoritaria que es la que va a cargar con las consecuencias y las consecuencias claro que contaba este hombre por ejemplo el otro día que venía de Francia y tiene un poco la experiencia francesa que decía bueno no pasa nada porque te van, te llevan a comisaría de no sé qué, te hacen un interrogatorio pero luego te sueltan, bueno en España estamos ahora precisamente por el tema de la mordaza, eso no funciona es decir, eh, a quien sancionen en ese primer momento, a lo mejor le echarán una multa de 600 euros, pero la próxima vez que, que, le, que le detengan pueden llegar a los 100.000, a los 10.000, si, es una, si es, es una falta grave. Por lo tanto, aquí nos encontramos con una situación que, es, eh, que, que nos tenemos que palpar las carnes cuando tengamos que, que hacer un tipo de acción de ese, de ese estilo. ¿no? Pero en cualquier caso, yo sí que estoy de acuerdo con explorar todas las formas de desobediencia que podamos utilizar, ¿no? que se puedan utilizar explorarlas, que significa discutir sobre el propio, eh, la propia movilización o ¿no? la forma de movilización que vamos a adoptar y hasta dónde podemos llegar. Para eso también tenemos un poco a Darío y a la gente legal ¿no? que nos puede informar hasta qué punto puede ser podemos tener éxito o no en, esa, en esas formas, ¿no? en la forma actual. No sé si solo. Sí. sí. Eh, yo, yo creo que cogemos de una pata. En el, en el sentido de que eh, el otro día el, el francés eh, también decía eh, llamarlo tú hablado con Paco también decía que además de, de hacer acciones directas lo que tenemos que tener preparada es la campaña de citas tiene propaganda que nunca lo hemos hecho. Eh, tener eh, tener preparada una, una eh, a, eh, a la prensa tener, de, de, tener grabaciones eh, eh, cosa que nunca nos hecho que eh, eh, Por ejemplo, hace hace poco en, en, en, en Zamora, Libertad Animal, hizo una acción directa y se dejaron coger la TRD. Eh, quemaron los comederos de lobos se dejaron coger la TRD, aunque les han metido 50 mil euros de multa, pero ya lo tenían para pagarlo. ¿eh? Eh, se han dejado coger la TRD para salir a la televisión y para, hacer, y, para, y para hacer campaña. Han hecho una gran campaña a nivel nacional e internacional. ¿eh? Porque lo siguiente todo previsto en eh, el si si no recuerdo... Con y 50.000 euros. Ya en todo previsto, sí, 50.000 eh, 50. euros. Eh, eh, para aquí, eh, para eh. un movimiento. Una para campaña. La, claro, sí, claro. una libertad. La... Pero bueno, te a pueden echar igual 100.000. 100. Pero bueno, eh, bueno ya sobre sí. Con Paco habíamos hablado una vez de hacer un cursillo sobre citación y propaganda. Eh, cosa que, que, que no hemos hecho de cómo firmar, eh, qué estrategia se deben hacer cuando vas a hacer pero una cosa pero, es afecto, ¿no? eh, eh, de eso lo, es lo que, que y es fundamental hacer algo y que se sepa ¿Alguna cosa más? Bueno, pues pasamos al punto 2 que es el tema del balance de la aplicación de, de la ley como visteis un poco los, los datos que que se manejan, ahí en esos datos hay que avisar una cosa, yo no lo puse en la tribuna porque no quería ponerlo, aunque no tenía mucho sentido. Pero se ve que por ejemplo País Vasco y Cataluña eh, aparecen prácticamente sin, sin, sin aplicación, de, vamos, con muy poca aplicación de la ley de Mordaza. Eso se debe eh, a un hecho, ¿no? Y es que la, la, los datos que, que proporcionan, donde están sacadas las cosas son del Ministerio de Interior. Al ser del Ministerio del Interior los datos se aplican a Policía Nacional y a Guardia Civil. Por lo tanto no aparecen ninguna de las sanciones de la, de la China o de la o de los mosos de escuadra, ¿no? entonces por eso aparecen tan, tan bajos. Pero al margen de eso, lo que sí se ve es que eh, Cantabria aparece como la segunda, no sabemos cómo aparecería si estuviesen esas dos comunidades autónomas reflejadas en eh, la misma escala, ¿no? pero eh, como están ahora, aparece como la segunda comunidad en la aplicación de la ley o sea, es eh, Después, además de Melilla, es decir, una con una diferencia bastante eh, considerable con relación a otras y en este caso aquí con la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no hay ninguna justificación que pueda, que pueda, que pueda señalarse. ¿no? La aplicación como Vistis también fundamentalmente se está, haciendo, o sea, se está haciendo en todo el Estado, eso en todo el Estado se está haciendo por, la, por el tema del de consumo y exhibición del consumo de, de, de drogas. Sí, es la que, la que tiene más incidencia en todos los lugares. Pero bueno, eso, eso está marcando también una cierta manera de, un cierto celo, ¿no? en cuanto a la persecución de ese tipo de, de, de situación, bueno, pues que a cualquiera que le ven monta, haciéndose un canuto en, en Cantabria, en mayor medida que en Madrid, pues le, le pueden sancionar por eso con, un, con, una, con una multa por parte de la ley Mordaza. Entonces pues ahí lo que, lo que se señalaba un poco es ese exceso de celo que se está planteando en eso. Luego también es bastante sorprendente la, la utilización, vamos, la parte de esas acciones que se hace con por tema de exhibición de armas. En una comunidad como Cantabria, donde como no sean escopetas de caza y por el medio rural, pues la verdad es que es bastante sorprendente que Cantabria sea mucho más... Eh, arma blanca. Sí, arma blanca, bueno, arma blanca y de todo tipo, pero bueno, sí, pues arma blanca, pero que, que, que aquí haya más que en Madrid, o sea, da un, un poco la risa, ¿no?, en cuanto a, a la... Sí, sobre todo cuando además la, la, la seguridad aquí es muy... Claro, muy bien, no, hay, no, no hay ningún tipo de problema, que, es que, que, es que se conozca ni que haya ni haya ningún tipo de... de... Y luego la otra... Hay mucho celo, ¿Hay mucho celo sí. en la aplicación, parece ¿no? Sí, que, que, es un, que lo que se está ya planteando bastante, bastante a menudo es que esta, eh, entre otras cosas la ley Mordaza también es recaudatoria, o pues, sí, pues están sí. sacando un montón de dinero por la aplicación de la ley Mordaza, por lo tanto ese exceso de celo en parte se, se explica también por ahí, ¿no? o sea, están consiguiendo están consiguiendo recursos Temor y recaudar Claro, miedo, es que se claro, efectivamente miedo y recaudar y las otras, eh, incluso también hay una aquí que una parte de, la, de lo que sería más de más en aplicación de ley Mordaza que va más un poco en la línea de represión de movimientos o de libertad de expresión, etcétera donde hay una parte que es sobre eh, no sé cómo se llama ahora, no recuerdo cómo se llama pero algo así sobre eh, ocupación de espacio público y alteración de orden y no sé qué no sé cuánto. Y tiene también un un porcentaje relativamente alto justamente en este año o en este tiempo que las, incluso las movilizaciones han sido bastante eh, pocas y, y, que, y que... Bueno, un poco esa es la, la situación que tenemos. Se, se aclara un poco la situación que teníamos el año pasado donde la cosa era muy exagerada, o sea, era la, era la primera Cantabria con, eh, en la aplicación, pero era muy exagerada, ahí había un error en la forma en que se estaban planteados los datos, el delegado del gobierno no se vino a bien el explicarlo, y, aunque cuando estuvieron los de Podemos y tal, sí parece que les dio unos datos que se ajustaban más a los que aparecen ahora. Entonces, bueno, ahora ya sin errores, parece ser que lo que tenemos es una situación en Cantabria bastante preocupante desde el punto de vista de la aplicación de esta ley eh, en concreto. Y por lo que decía Mar antes, es decir, porque están utilizando pues, principalmente, y este es lo más preocupante del asunto, están utilizando la discrecionalidad de la policía pues, para eh, sancionar pues, por lo que ellos quieran. ¿no? El otro día una periodista venía en, en, en Madrid, que estaba en la calle, en, la, en, en los crónimos, en, la, en las cortes o no sé qué, no, en la embajada de México no sé qué, no cabían en la acera y una, una persona se bajó y la policía había cortado, de hecho, un, uno de los carriles para que pudieran estar allí. Llegó un policía le dijo, oiga, usted está aquí abajo, súbase encima de la cena. Hombre, si hay mucha gente, no sé qué, se puso a discutir y la sancionaron con 600 euros por discutir la orden del policía en esa. Esto lo están utilizando a diario, ¿no? Es la manera en que están eh, trabajando en este momento. Y bueno, con relación a eso, pues no sé que si podemos hacer algo más de lo que hicimos, que sacar esta tribuna denunciándolo o si, si se puede plantear alguna cosa. ¿no? Hay otro muchacho que se ha hecho una foto en Facebook con una camiseta esa y la han buscado, vamos, la policía, la lo vigila todo en el Facebook y le toma, multa. Yo creo que es una exageración y que tenemos que ponernos las camisetas, fumarnos un porro, cagarnos en Dios, en algún sitio público, a ver qué pasa. Es que... que no, lo que pasa ya lo sabes. <risa> no sé, poco <risa> <somos risa> como de rebeldía, si somos muchos, <risa> no, no, no, no, no sé, es que yo... Por cada una que te hayan puesto que hayan puesto de esas multas debemos replicar el acto como acto lúdico en lugar de, de acto ponible, yo qué sé. Yo en septiembre, porque ahora tengo con las meses de verano y con el centro Botín y con todas esas cosas, todo lo era muy delirido, yo sí iniciaría una campaña contra la ley Mordaza con esos datos. Pero en septiembre quiere decir con el curso, los datos están ahí y se puede, se puede hacer en cualquier momento. Es que ahora con el verano, con el, con el centro botín, que lo van a inaugurar, o sea, la ciudad está ya en otro, en otro, en otro, en otro sitio. Además yo, vamos, yo creo Pero yo que, septiembre no, se que aunque efectivamente la, la represión de conductas <coughs> tiene que ver con, con manifestaciones autoritarias luego la recaudación, yo creo que sí deberíamos eh, vincularnos mucho a la represión política y contra los movimientos. Y, al, y a la aplicación de la ley de Mordaza como un elemento represivo que quiere frenar cualquier tipo de movilización. ¿sí? la Pero lo que quiero decir es que mm, tenemos una serie de cosas aquí en, en Cantabria que están todavía pendientes, que es un cómo evoluciona lo de, lo de la universidad al final. O, es decir y, hay campañas también que se están planteando a nivel, en España, vinculadas también a lo que se ha aprobado en el Parlamento y a lo que sea, a lo que no. Y yo entiendo que en otoño, ahí estoy completamente de acuerdo con Mar, no solamente por cuestión de eficacia, de la organización, etcétera, ¿no? sino, que decir, creo que la, la lucha por la derogación de la Ley Mordaza y, y, otras, y las demás leyes, el 315 del código, del código Penal, etcétera, debemos intentar, o al menos debemos lanzar, nuestro ámbito al menos en Cantabria y intentar promover que eso sea más en, en, en toda España es decir, volver a lanzar una campaña de movilización social en torno a eso es decir, y ahí sí, efectivamente, me imagino que habrá que intentar pues, ser también creativo bueno, aparte de las manifestaciones y las concentraciones pero bueno, no lo sé es decir, con, con de alguna manera que eso nos han ocurrido cosas en alguna ocasión pues que se nos ocurran otras, no, no lo sé en este momento pero vamos, yo lo vincularía a ese aspecto, me parece que, que de cara también a la presión contra el gobierno, que me parece también que es parte, una parte fundamental en este momento de lo que hay, me parece que hay que poner en primer plano el, la, el problema de la, de la pérdida de la democracia, el problema de la aplicación de la ley Mordaza y de las demás leyes represivas. Pues yo haría una campaña... Yo lo plantearía en esos términos. Yo haría una campaña concreta, sacando los datos de Cantabria... <coughs> con el tema de la discrecionalidad de la policía. Es decir, la policía, porque, o sea, creo y además está Paco podría sacar un, un, una cosa de estas de palabras, de estos títulos que también se le dan a él, o sea, con ese, con ese elemento, el tema de que, o sea, que la, la policía, la discreción, o sea, como es, el atentado contra la autoridad y el desobedecer las órdenes a la policía, significan tales multas en Cantabria y luego un eslogan, de tal. esta es la aplicación de la ley normativa concreto ¿no? o sea, porque eso, eso, eso es muy además es que crea mucha indefensión ¿no notas o sea, es decir, a cualquiera le puede caer eso y, la, y yo creo que te ves muy desprotegido ante algo que es la amenaza de autoridad y yo creo que es un ejemplo muy claro o sea podemos seguir discutiendo lo tenemos en septiembre para poder hacerlo pero yo lanzaría por ahí con un palabro de esos así con una consigna de estas así bonitas y yo enfocaría por ahí yo creo que sí tenemos tiempo un poco para, para ir en esa línea, en línea de campaña, me refiero. También hay que esperar a ver qué pasa si, si se mueve algo desde el punto de vista de los de las reformas que se plantearon llevar a cabo de Ley Bordaza por parte del PSOE por parte de... La, bueno, ya veremos a ver. O sea, a lo mejor algo eh, me imagino que, que, pueda, que pueda aparecer en medios y que nos pueda ayudar un poco a articular campaña en función de eso. De todas maneras hay una cosa para la semana que viene, y eso yo, y la semana que viene la siguiente, que yo creo que sí ahí se puede aprovechar. Tenemos el taller. El taller sobre precisamente la reforma de la ley Mordaza es el, día, el próximo viernes, precisamente aquí. Y, y bueno, yo creo que es el tercer punto del orden del día y yo me gustaría que hubiese estado en Darío, a ver si llega luego y, y hablamos un poco de ello. ¿no? Pero creo que tenemos que empezar a darle difusión muy fuerte el propio lunes y con Emanuel, que no estará por aquí, pero bueno, si no ya habrá que, que ponerse en contacto con él para que empecemos a sacar carteles y todo y, y empezar a difundirlo. Yo creo que es importante, que va a ser un taller importante. O sea que sí, hay, son cuatro abogados y van, a, van a, a, a plantear cosas que van a tener bastante interés. Y aparte de esa difusión que ya... Eh, Podemos, eh, incluso, no sé si hay otra otra otra tribuna que se puede hacer, pero una vez que se ha hecho esta, me parece que no cabe, no cabe demasiado. Pero lo que sí podemos es inmediatamente después de que pase el taller, una especie de tribuna con las conclusiones o con alguna cosa de esas, donde podamos lanzar e insistir de nuevo en la situación en Cantabria de la aplicación excesiva de la, de la ley Mordaza, etc. Entonces eso es lo que se me ocurre para este próximo momento. Y lo otro, pues a lo mejor efectivamente en cuanto nos incorporemos en septiembre y empecemos a, a discutir de nuevo, a lo mejor es prioritario dentro de lo que vayamos a hacer pues lanzar una campaña ahí en, en relación a, a este tema. Sí. Eh, dime. Eh, bueno, primero, yo no estoy en aquí, así que lo siento, no estar en el taller, tampoco estuve en esto con relación a la, esto que comentáis ahora de la campaña, mmm, mmm, apoyando un poco lo que comentáis y los argumentos estos que dice Maro de, de la discrecionalidad y la arbitrariedad, pues son elementos que van contra la derecho, obviamente. ¿no? Pero hay también, yo no sé si es la. Eh, no sé qué organismo internacional de periodistas es que hay una denuncia internacional de la ley que eso nosotros podemos utilizarlo para presionar a los partidos Quiero decir, eh, no es solo sí, sí. la, la discrecionalidad pero también, digamos, el propio estatus de legitimidad de la ley Yo creo que eso es un elemento importante de cara a la presentación ¿no? sí. Y luego ya así anecdóticamente ¿Recordáis que Darío y yo habíamos escrito una tribuna para el diario? Entonces el diario nos dijo que era muy larga la hicimos corta para el diario, la larga la publicó con texto el diario no la ha publicado, yo he escrito tres veces mira, a ver si encontramos un sitio y tal eh, no lo entiendo mucho. El es, Digamos, en este un... caso, pues, ya, ya, que muy podéis no una parada, el barrio para... para la publica seguro. Sí. Pero, eh, quiero decir, es que no lo comprendo porque... porque nos dijeron es larga y entonces la hemos, hemos hecho otra tribuna para que no bien. Los medios son muy celosos de publicar unos y publicar otros. Hemos preparado una tribuna explícita para el diario, el diario es y, y no la ha publicado. Yo lo he escrito alguna vez. Eh, Oh, bueno, pues estamos mirando porque luego salió lo del agua, luego salió lo del vino, pero bueno, si está esto saliendo todos los días, no entonces bueno, para decir al final, claro, también los periódicos andarán como andarán y, y ya está, pero esto está ahí en, en dique seco y yo creo que estas cosas también, así que pasan mucho tiempo en dique seco, se les van acumulando sí. cosas encima y yo no, tiene muy pocas probabilidades de salir. Bueno, finalmente lo importante estaba en la otra y ya salió, ¿no? Estaba por ahí circulando. pero Bueno, pues eso era algo más que podemos discutir sobre esto bueno pues lo último era eh, ya lo hemos comentado yo creo que aquí aquí en la asamblea anterior o, o por lo menos entre mucha gente que nos hemos ido viendo lo comentábamos ¿no? ha aparecido y bueno esto le voy a pasar yo la, la palabra a Agustín que es el que más ha estado en esto ha aparecido de hecho hoy tiene la presentación aquí en la, en la Cisneros tenía la presentación eh, una asamblea que se llama Asamblea eh, contra el Racismo y la Discriminación. Entonces, bueno, si quieres comentar tú un sí, poco... Bueno, las... está, están reunidos ahora, a las 7 se reunía y bueno, yo lo no sé, eh, en una de las asambleas se decidió interesar por, por libres, ya, a lo cual pues, yo me presenté que podía ser de eso eh, entre los dos las dos asambleas y bueno, estaban con ello y hablando con Manolo pues presentamos la, la posibilidad de hacer una asamblea conjunta que es un poco, yo con ello les dije ir pensando en ello y ahora como vosotros digo debemos de pensar en ello sí. con vistas a bueno y, y a, a poderse llevar a cabo. El tema en este momento está en, en que nosotros tenemos que ofrecerle la posibilidad de, de ello, de llevarlo a cabo. Y bueno, pues eso es un el punto. Esta gente, nosotros también, yo desde el punto de vista de, de la Asamblea Cántabra, eh, se ha hecho una carta de presentación, un texto que os voy a pasar, eh, y en el cual, así como punto a de destacar es que es muy abierto, muy transversal, muy en el sentido nuestro, de, eh, que aquí yo veo también que existe. Y, bueno, el número de personas en el correo, es un dato, eh, somos unos 40, 48 así, y está viendo pues cada dos semanas así asamblea por los sábados y bien, bien, bien. Con ganas a, de estar más en la calle, por ejemplo, ese es el, el punto de vista que más se está trabajando y, y con el ánimo de ir a zonas como es cazoña o Barres. Y ahí es la opción. Es la posibilidad de trabajar en conjunto y tal, y que puede ser un buen. Nosotros complementos y ellos con nosotros, yo lo veo ahí. Y bueno, es estudiar la posibilidad de hacer un, una asamblea conjunta. Eso estaría bien, porque aprenderíamos todos y, y nos conoceríamos y, y sería una opción de trabajo. Por lo que yo he ido viendo, eh, bueno, por lo, contaba, por lo que me contaba Agustín, ellos han reconocido un poco a Libres en la campaña que se hizo del tema de Ateneo. Parece que, es, que ellos eh, lo que es, tienen así como muy eh, atravesado es el grupo este de Alfonso I, sí. el, el grupo este. Entonces, cuando hicimos la campaña del Ateneo, eh, ellos un poco son, me da la impresión, ¿no? de como muy antifascistas en ese sentido y parece que tuvieron en cuenta a Libres y tal. Entonces, la, claro, la, la, eh, yo le mandé a Agustín unas líneas y tal, un poco de que, la, como no podíamos estar en la, en la presentación ahora, pues que eh, alguien, eh, eh, tú lo, ya, lo difundiste, pues que alguien saludase desde Libres a la presentación de la asamblea esta, ¿no? de la, la aparición de como tal asamblea, y que eh, bueno, pues les plantease la posibilidad de que tuviésemos algún tipo, no tanto ya una asamblea, que es algo concreto, ¿no? sino algún tipo de fórmula de coordinación o de, de, de comunicación pues para poder, entre otras cosas, delimitar campos en los que no estamos en la, los dos en la misma línea, y otros en los que sí estamos y por lo tanto podrían hacer acciones conjuntas de manera, eh, no siempre, pero vamos casi siempre, ¿no? eh, contar siempre eh, eh, una asamblea con la otra pues para reforzar algunas de las campañas que se pudieran hacer pues contra el racismo, contra la discriminación. Me imagino que también ahí de la misma manera pues con otros grupos como Pasaje Seguro también habría esas posibilidades. Pero bueno, en cualquier caso, la, la, la información que tenemos es esa, más la carta que dice Agustín que, que hay, que yo no la he visto, claro. pero que, que eh, si nos la sí. mandas, pues la pasamos a la, a la asamblea y que la podéis tener todos y, bueno, eh, Sí, yo la lo recupero y porque el ideario es el resumido. Vale. El, y el y bueno, pues eso, que, que leamos eso y tal. Y que nos pensemos la posibilidad esa ¿no? de hacer una reunión con ellos, pues en esa línea, en la línea de, de plantearnos dónde se podría colaborar o en qué frentes podemos hacer campañas conjuntas o, o lo que sea, y bueno, y otras que, que haremos cada uno eh, por nuestra cuenta sin que allá, sin que tenga, ¿no? podamos colaborar, ¿no? Pero que no aparezcan como las dos firmando a lo mejor una determinada campaña, ¿no? Simplemente podamos apoyar a nivel individual. La idea de lo de la asamblea es algo que yo había hablado con Agustín, que podía ser una fórmula, en lugar de hacer una reunión que vaya un representante de aquí y otro representante de allá, que siempre es una cosa más tal, pues el convocar un acto en el que pudiese aparecer pues, gente de libres y gente de, y gente de ellos y, y, y discutir simplemente sobre esas posibilidades de, de coordinación y de colaboración de manera conjunta. No sé cómo lo veis, si hiciésemos esa opción, si tomásemos esa opción de la Asamblea, tendríamos un poco, dado que nosotros seríamos los que vamos a convocarla, tendríamos un poco que poner sobre la mesa qué es lo que vamos a discutir o cuáles serían los puntos que, que haría falta discutir sobre ese, sobre ese tema. Sí, ellos acuerdo, ¿no? Si ellos están de acuerdo, claro. claro. Yo lo que me, me plantearía sería plantear más que nada alguna posibilidad de, de campaña concreta, no tanto una campaña concreta de, de vamos a hacer esto aquí y ahora en torno a esto para la semana que viene, sino de una, eso, por ejemplo, una campaña contra las leyes Mordaza en septiembre y demás, respetando evidentemente los perfiles, los matices que cada quien quiera dar o dejar de dar, pues plantear la posibilidad de, bueno, en nuestro ámbito cada uno, etcétera, como vemos qué que, que sonidos comunes podemos tener para... Entiendo que, que eso podría hacer, permitir aterrizar, ¿no?, ¿En, en qué maneras, también evidentemente eso puede dar lugar también a, a mucha dispersión en un momento determinado, pues hagamos esto, hagamos lo otro, es decir, sin concretar, no, no lo sé, lo que pasa es que entiendo que hay cosas que pueden ser el ámbito de de unas jornadas, de un taller, de, un, de una cosa como más, intervenciones, de, con alguien que prepara algo, tal tal, o en un debate, u otras cosas que, que pueden ser más diciendo, oye, tenemos unas líneas de trabajo, de movilización en torno a estos temas, eh, si estamos de acuerdo, no pues, sé, tampoco, yo tampoco tengo, le veo muy, no, no tengo la idea muy clara. Yo creo que no se puede. Perdón, yo creo que no se, no se puede tener clara. Estoy de acuerdo porque no nos conocemos. Incluso la Asamblea Cántabra es muy reciente. Eh, incluso, digo, no nos conocemos nosotros con ellos, ni incluso dentro de la Asamblea de, de, de Cántabra. Entonces, puede ser un motivo para removernos nuestras, eh, a llamar a intereses o formas de actuar o, o comportamientos de cada uno y tal, hay que aportarse. Entonces es atractivo en eso en, en cuanto que puede ser nuevo, en cuanto que puede ellos eh, desde aquí para allá abrir pues, nuevas posibilidades y viceversa. Yo, yo veo, ya esto es particular, yo veo aquí eh, parte teórica que necesitamos y allí parte mmm, de, pues ya, ya digo, de estar en la calle y tal, de, más activa, de, que yo no digo que aquí no se esté en la calle, pero sí aquello de eh, buzoneo, eh, aparecer, bueno, habría que, que verlo en barrios actuar a lo mejor no perdón actuar no tanto en centro de la ciudad sino en barrios cazón cosas pues es así Pero eso que discutir, no... habría que discutirlo claro habría un algo que nos ayudaría mucho y que no, recordáis que hace dos años hicimos una salida del Día Internacional contra el Fascismo y yo creo que es contra el fascismo y la discriminación, ¿Me suena ahora, no sé, creo que es en noviembre, pero no, sí. no, no estoy seguro. Es decir, que esto sería algo que además, esto sí que, sí que hay una cierta combinación internacional, que podríamos aprovechar el encaje porque ya no tenemos que justificarlo. es el día ahí, va a haber un, un cierto revuelo, claro, eso también depende mucho de, de cómo se activan los grupos en los países, ¿no? pero quiero decir, probablemente con, con lo que pase de aquí a entonces, con, con los cambios que se están produciendo en Europa y en el mundo, seguramente este año tendrá un cierto eco y ahí es un sitio donde podríamos confluir sin ningún problema y con algo bien elemental. que, decir, que Esto sí que me parece a mí que es como el, como el ABCD de, de cualquier movilización cívica. Pues era casi lo que iba, yo sí lo que iba a decir, que dos, dos elementos para charlar con ellos ya para 72. dos es que pudiéramos trabajar con ellos, uno el tema, yo creo que con cosas concretas, donde bueno, líder libre se propondría, independientemente de que luego cada uno trabajara, cada grupo, cosas conjuntas, pero luego también pudiera trabajar con perfiles propios, es decir, que si ellos quieren hacer algunas otras cosas o meterse en otro tipo de historias, lo hicieran conjuntamente que uno es la campaña contra las leyes Mordaza en septiembre, es decir, el tema de la represión, eso que hemos estado hablando. Y luego yo también propondría, vamos, un poco que libres de liderar a todo ese tema, el tema antifascista, el tema antifascista no solamente se le propondría a ellos, sino se lo propondría también a Pasaje Seguro, porque yo creo que es un tema que ya, ya también está tocando, un tema de inmigración, con lo cual habría, habría tres asambleas para poder hacer, bueno, pues propondríamos una serie de cosas, y luego haríamos conjuntamente esas, pero luego cada grupo además podría hacer lo que consideraba otro claro. no, Lo que ha dicho Martín, yo no lo repito, que me gustaría con ellos. Girar sobre esas dos cosas. Que yo creo que es la mejor forma de conocernos sobre cosas concretas. Sí. Porque, o sea, es decir, si ellos luego nos quieren proponer alguna otra cosa, pues abiertos a, a la propuesta. No. ¿eh? Ay, ¿Qué, bien, bien. ¿Qué es pues que sea, hay, es que hay, hay, ha, ha parado en la máquina es que está la puerta abierta y ese fulfur no, no, no, no. Pues, pues, yo no sé si lo, lo primero que tenemos un poco que decir es si lo de la idea de la asamblea es, es está bien y si la y si esa asamblea la haríamos ahora no, no sé qué, no sé qué, o, o dejaríamos para septiembre bueno pues, yo se puede de... ver. ahora la convocatoria ahora no tiene sentido de qué vamos ya. a hablar no de lo mismo ya, yo lo iría con propuestas concretas. Sí, sí, que conviene especificar. Sí, sí, sí, no, eso. No, yo es que estoy... Ahora no, no iríamos a hacer nada. Claro, de acuerdo, es que ¿no? en una asamblea no, para no, vernos sí. no tiene mucho sentido. Yo lo dejaría para septiembre con dos propuestas concretas después de Libres convocamos a uno a Pasaje seguro y al otro decimos, nosotros pensamos esto esto, ¿Y esto que está esto, de elaborado exacto hacemos ¿Eh? esta propuesta en pedimos Todo caso, que la... sí. cada uno que haga lo que le lo que sí podemos hacer me refiero para no dejar esta ya, presentación no. tal es cuando nos manden la carta y no sé si va a haber información de la propia presentación a ver si se bueno, puede cierto, ¿no? entonces en función de esa de esa de esa información que recibamos hacer una carta específica un poco planteándoles y bueno, pues lo que nos parece lo que han hecho, lo que sea, y, y se encanta como oficial, un poco de contacto con, con ellos. Y, y planteando en esa carta que, con quien, que nos planteamos o que queremos hacer una asamblea conjunta en septiembre con ellos, pues para ver un poco cómo iniciamos el curso de movilizaciones, con qué propuestas, etc. Digo porque si no, igual es dilatarlo ahora hasta septiembre, da la impresión de que es pues, pasar absolutamente del tema, ¿no? Entonces, eh, yo estoy de acuerdo con hacerla en septiembre, en lo que sería la asamblea, pero, pero a lo mejor es, es bueno no seguir esa, eh. hacer ese contacto, ¿Qué? mantener ese contacto Me parece bien, me parece cortés y que vayan pensando también ellos para no sé. hacer alguna cosa. Pues nada más, ya varios, si queréis. Sí, eh... lo del taller, que queremos un taller. Ya, bueno, lo del, lo del taller es que, no, lo que tenemos es que empezar a hacer la, la difusión, pero para eso, primero no está Darío y no está Emanuel, que es donde tenemos un poco, hay que hacer los carteles y mandarlos, a ver si, si podemos este fin de semana que estén preparados un poco, y el lunes mandar los pack para empezar a moverlo. Ahora, a ver, eh, bueno, hay los sitios habituales que la Boragina tiene para colocar los carteles, pues que se haga como, como hay. Ahora hay menos sitios donde poder hacerlo, la universidad ya se va a quedar vacía, o prácticamente vacía, en nada, y, y, y eso. Pero bueno, lanzarte sobre toda la campaña de redes y de organizaciones, etcétera. ¿no? Todo lo que... Pero no podemos avanzar mucho más porque si no está Manuel ni ni Darío no. Algo más. ¿Se os Invitarles ocurre? a la asamblea esta, al taller. No, eso sí. Ah, sí. No? Invitarles ¿Sí? al taller. Al, al taller sí. Lo taller que no tenemos, sí? Es sí, el, claro. tú tienes el correo de ellos. Sí, sí, Ah, pues eso me lo tienes que dar por para meterlo en tema vale. de, de organización. Sí, vale. Me lo, me lo mandas, me lo mandas a mi correo y, sí. y eso. ¿Me ¿El me taller no está diseñado? Sí, sí, sí, sí. Está diseñado ya. Sí, sí, yo la... Bueno, para si no lo sabéis, no, si cuéntalo, si no estuviese... Claro, vale, sabías vale. Sabías sí, no, no, no, no sí, os, os cuento un poco. Mm. Os cuento, vamos, el diseño hasta donde no. nos ha contado Darío. Eh, bueno, el, el, la, lo que es la temática, de yo, cada, lo que va a intervenir cada uno de ellos, no lo sé exactamente. Creo que Miguel Saro, si quería hacer una especie de comparativa de la ley de seguridad ciudadana española con otros con, con otras leyes en el marco europeo eh, luego había un eh, bueno sabéis estaban eh, darío serrano por una parte luis del pozo que fue una persona que estuvo aquí participando en la asamblea eh, sobre todo al principio bastante tiempo eh, eh, eh, miguel saro y, y alberto ¿cómo se llama este alberto Rubio me parece, Alberto Rubio, que es especialista en tema de derechos extranjeros. Entonces me imagino que él vaya a ir también más por esa por esa parte, ¿no? Entonces la, la idea sí es. Que a que sí, sí. Sí. La idea es eh, la, lo que habíamos estado hablando aquí, eh, un poco de tratar sería, por una parte, cuál es la, la, el alcance de las reformas que se han planteado el tema de la ley Mordaza ahora. O sea, un poco englobado en todo esto que estaba planteando antes. Y en segundo lugar, esa, eso que nos contó ya Darío en un par de ocasiones, esa especie como de, de filtro por el que están pasando las leyes, sobre todo algunos decretos, leyes que se van lanzando y que entran en contradicción con lo que son leyes de, de rango superior, como por ejemplo la Constitución. ¿no? Y que esa es una, una historia que, bueno, que está saliendo cada día, la última, pues eso, ha, ha sido la del Montoro, ¿no? La famosa ley de amnistía fiscal y tal, que está es decir, que lanzan decretos, leyes, les ponen en funcionamiento, pero no se dan cuenta que incluso eh, están en contraposición con el propio sistema jurídico español. Entonces estar. Está... se dan cuenta, a ver si cuela. Claro, bueno, a ver si cuela, efectivamente, ¿no? Pero bueno, se está, está siendo respondida y hay muchas leyes de estas o articulados de leyes que están yéndose para atrás, ¿no? Entonces, eh, Marcos, Manolo, el, el, el año pasado han votado eh, un barco de la Armada Española, una fragata, la han puesto de nombre Almirante Juan de Borbón y después de pues, el nombre y tal, se dan cuenta que no lo pueden hacer porque Juan de Borbón no era almirante. Y la han que nombrar al mirando los rotitos pues para no borrar el ejemplo. ¿Puedes, claro, hostia? ¿Puedes poner el Es todo igual. borraré en pintura. Entonces, bueno, eso va a ser más o menos el contenido de. buenísimo. será lo que le faltaba de poner la estrellita, donde la de todas. Qué bueno, te Cuídate, cuídate. Pero entonces, el cursillo este ya está todo organizado sí, las fechas, sí. las horas y, y sí, la última la última asamblea ya de hecho eh, Darío nos dijo que estaba ya de hecho tuvimos que cambiar una, una fecha sí, sí, pero porque digo, el, el orden de intervención la, el, el acuerdo con los es, que van a intervenir ¿eh? la forma en que lo van a hacer yo no tengo ni idea eso es lo que nos podía haber contado hoy un poco más Darío pero ya, porque Pero hasta si ya eso, es el viernes, sí, si hay que avisar claro. a, los, a, a otros grupos y eso, pues parece que vamos un poco. No, le voy a poner. Voy a no, hacer no. un pequeño programa de cómo, va, cómo se va a desarrollar, quién va a hablar, de qué va a hablar, en qué orden, claro, no sé. Claro, mínimo, así, sí. Sí, sí, sobre todo si vamos a distribuirlo, claro, hay que hacer un pequeño, sí, un tarjetín. Todos los días, un día, ¿no? Perdón. No, un día. no, no, no, el viernes, no. El viernes por la tarde. No, el dos días. Son intervenciones, ya Estamos, la... estamos ya, tanto alto. Día, ya está, Que llevamos una pila de Tres horas, más, tres horas. No, tres horas. Este va a ser uno. Ah, una, no, una, dos. Tres horas, no me tiene un talento. Donde la libre es. ¿Queda bastante? Yo sí que la salvo la salvo. a las diez y media o a las siete? Las siete y media. Carmen, ¿tú sabes algo de Manuel? De hecho yo, yo tuvo, pero él está mañana por la mañana. Ah, vale. Y vais a venir a lo de... Vale, vale. Vale, vale. Por la mañana y por la tarde va a estar el Vale, vale, vale. Vale, pues mañana lo. Fijamos lo que sea el cárcel, el dístico, el programa, y si no tenemos el orden, nos limitamos. Sí, ya. ¿No? sí más. <risa> Hombre, a ver. menos nos hizo Dios, no no sea le Pero le podemos poner el mensaje a Darío, si es sí Sí, sí, sí, sí. Eso también lo va a hacer. Vamos a tomar una. Seguro que la está ahí. tomándose una que ¿eh? el perro, sí, el perro, perro. El perro. Ah, sí. Siempre viene muy tarde. No, siempre viene tarde. Sí. Es el problema que haya... Sí. Hay que perro, hay perro hay pasándolo eso. a él, porque vamos. Es una cosa El perro pasándolo a él. Vale, pues nada.